Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de 3D Network, en este caso os vamos a explicar qué pasa con 3D Network, qué está pasando y bueno, eh, todo el tema que hay aquí delante. Ya empezamos a dar partners, ya estamos eh, en BitCast, ya en unos días empezaremos con el partner, ya lo tendremos nosotros, empezaremos a repartir, empezaremos a mandar contratos y todo eso, todo lo que ello conlleva. Eh... La situación actual es que nos hemos fusionado con Shadow Gaming, ellos se van a encargar más que nada del clan, vamos a organizar pues juegos, de. de bueno, por PlayStation y esas cosas. Eh, de eso se ocupan ellos. Y bueno, ahora os voy a ofrecer la propuesta que tenemos para este año, que son seis canales de 3D Network, el canal de Games, el canal de humor, el canal de eh, principal, el de Livestream, el de música y el de GFX. Eh, Podéis pasar a cualquiera de ellos, en unos días empezaremos a subir vídeos. Eh, los livestreams tendremos todos los días, supongo. O bueno, ofreceremos una cosa variada para que podáis estar siempre por 3D Network y no tengáis que salir de 3D Network para buscar buen contenido. Eh, todos los partners de la network tendrán derecho a subir vídeos eh, a los canales secundarios. Y bueno, pues eso quería deciros que vamos a ser network. Que en unos días recibimos el partner que. Eh, estamos aliados con Shadow Gaming. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos habéis apoyado desde el principio, nos vemos en un próximo vídeo, dejarle vuestros me gustas y hasta la próxima.